La siguiente pregunta nos la trae Andy desde Costa Rica. Andy nos pregunta, ¿qué variedad me recomiendas para el shock? Hola Andy, si lo que quieres es una genética perfecta para la técnica del shock, la Quasar de nuestros amigos de Budasith es idónea para este tipo de cultivo. La Quasar parte de una índica pura y una sativa retrocruzada que une lo mejor de ambas variedades en un acertado híbrido, que saca a relucir las mejores cualidades de sus progenitores. Su crecimiento es muy vigoroso, tiene una estructura de candelabro muy fuerte que le permite desarrollar unos fuertes brazos que soportarán el peso de los cogollos que vayan apareciendo una vez entrada la floración. De esta forma sus ramas laterales producirán de la misma forma que la pical, produciendo abundantes, duros y compactos cogollos. Gracias al trabajo hecho en el laboratorio Quasar reduce los tiempos de cultivo en interior y consigue hermosos individuos en exterior. Si hablamos de su efecto, reseñar su asombrosa potencia, con un sabor entre cítrico y mentolado muy agradable. Desde Buda Seeds nos cuentan que con Quasar creen haber encontrado el equilibrio perfecto indica sativa que satisfara tanto a los sibaritas por su calidad como a los cultivadores comerciales por su producción.